Ciao! Se vuoi aiutare il canale a crescere e migliorare il nostro servizio, puoi cliccare sul link che trovi in descrizione dei video caricati. Basta una piccola donazione, anche solo un caffè. Grazie e buona visione! El video, eh, en nell'ultimo video, quedamos nel versículo 51, dove Gesù espressa abiertamente e sin tabù acerca di che Él è il pan vivo e el che non lo comiere non può avere la vita eterna. Ahora, hay un problema Hay un problema Porque eh, Como lo dije la vez pasada En este versículo no se está hablando de la Santa Cena O de la Eucaristía como normalmente La, la religión tradicional habla Mucha ideología cristiana Se refiere porque no fueron a ver eh, los detalles Ahora Ahora hagamos un recuento cuando Jesús habla de mi cuerpo tenemos que comprender que cuando habla de cuerpo habla de iglesia y, y expresa directamente la palabra cuerpo pero en este versículo Jesús no está diciendo cuerpo está diciendo carne que es muy diverso, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Pero la carne, sarx en griego, es directamente este, los filamentos musculares. Entonces, ¿qué quiere decir Jesús cuando dice mi carne? Jesús otra vez está utilizando una retórica típica oriental de ese tiempo, y muchos maestros, cuando enseñaban a sus alumnos, le decían esta frase, coman mi carne. Pero en ningún momento se está refiriendo a algo literal, sino se está refiriendo a que tienen que devorar mi enseñanza, tienen que devorar todo lo que yo les estoy diciendo. Se podría decir que es un hebraísmo. Entonces... Eh, las personas que lo oyeron se dieron cuenta y esta frase después es explicada en los versículos siguientes. Cuando los discípulos como que se asustan, pero no se asustan por el hecho de comer la carne. No, no es eso, ni siquiera los judíos que estaban en contra de Jesús la pensaron así, sino que Jesús estaba haciendo una referencia a la vida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 de ese, ese simbolismo de su enseñanza porque el pan desde, desde el inicio desde la Torah siempre ha sido la enseñanza la palabra de Dios Jesús nos está sacando eh, eh, no está, está pidiendo que hagamos antropofagia sino que está hablando directamente de la enseñanza el que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo vivo en él. No, hemos, no lo hemos escuchado en otros lugares. No hemos escuchado esto, este versículo eh, en otro lado. Cuando Jesús habla con sus, ora por sus discípulos, Él dice, el que me ama guarda mi palabra y mi Padre y yo viviremos dentro de él. El que me ama guarda mi palabra. Otra vez, Jesús nos está contradiciendo, está diciendo otra cosa rara. Está diciendo claramente que está hablando de su enseñanza. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná. Haciendo una referencia a esa, a, a esa ley que ningún ser humano podía cumplir. ¿Por qué? Por nuestra decadencia. No que la ley fuera mala, no que el maná no fuera alimento, sino que no podía mantener, subsistir, hacer subsistir a la persona. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo estando en la sinagoga enseñando en Capernaum. Cuando se habla de cuerpo de Cristo, es siempre la iglesia. Infatti, perdón, eh, por eso en Juan no vamos a encontrar la palabra iglesia. Eclesia, no la vamos a encontrar. No, no, no está contemplado en el, en el razonamiento de Juan la palabra iglesia. Sino la, la, la idea de comunidad. Por eso cuando nosotros hacemos Santa Cena, estamos hablando del Cuerpo de Cristo, que es la Iglesia. Que nosotros somos dados para anunciar el Evangelio y a través de nosotros, de nuestra predicación. Y nosotros que enseñamos a Cristo, la gente pueda venir, pueda de verdad tomar, alcanzar esa salvación. Los dejo con esto. Que Dios les bendiga.